que estáis aplatanados en los chozos, que los canarios vinieron, hay control que lo moderno es un estado mental, no lo sientes, que hay más, date una doña Yo soy tucha. de las palmas, loco hijo de puta por domar, cuando crees que ya está, vuelvo otra vez a mortificar Nací un paserén, por equivocación, no se sé, conocía el condón y ella va mierda por la tele por eso tengo esta cara de plástico, es por eso Y por hincharme de chico a fármacos Culito inquieto me tenían que amarrar Y darme de comer, aparte el niño se lesiona Claro que sí, es por eso, mi amor, de dónde vengo Y lo que soy es lo que tienes en la cama A mí no me la suda nada, aunque claro, yo no soy el pirata Evoluciono más que nada y esas sombras tan raras que me azoraban ya quedaron atrás, conseguí dar la espalda. Todos se preguntan por qué no me muero, cómo se levanta. Es porque soy de Las Palmas, gran ciudad para soñar. Sobre todo pesadillas, Las Palmas, Las Palmas, la bacanal. Es una maravilla. Yeah. Como Charles Tan, yo me rodeo de astros, me los secuestro en mi cuarto. Cada vez en cuando exportar los cánticos. Palpito como parte de un nuevo organismo. Para un hijo, vive por sí mismo. A unos amatros los absorbe el pesimismo. Te quita la flor, te da un cuchillo. Yo por los andenes, bebo a esperar a los chiquillos. La ciudad se muere y la gente viendo tele. Haciendo de casas cárceles mentales, no se puede. Elévame, combate con las tácticas de marketing. Plástico, tu tránsito es típico malvónito. <risa> Toda la vida cantando la alodio Hilando con un nylon a valorios que al final es mi interior Con mocos y la voz del otro, ponme bombos, caja Suelto mierda con parásitos, meto un si Siento este conforto, estás dentro del pozo Este monstruo salva a los amigos de destrozos Caras de muñón, si no vivo este abismo yo me muero Rapa y no terapia, psicóticos, harto a da medicamento Créete los mitos, este es mi antídoto Caña, que estáis aplatanados en los chozos que los canarios vinieron, hay control Que lo moderno es un estado mental, no lo sintes. Que hay más, date una ducha, reunión de salón Otra vez a darlo todo, a calentar la válvula Y que se recoja el cuerpo Es una especie de comercio que se crea Entre jarrones y telas, bombos y libretas a degustarla que será la próxima víctima el colchón sonoro en el que se va a acomodar un vocablo una línea el tema es otra historia hay un orden espera a que suene y algo te dirá esto es el debate qué evoca qué tienes cambio de impresiones siempre hay quien ya empezó a escribir para mí esta parte me pega entrarle de esta forma es bonito pervierte intelectuales hija de mala madre ya frente a la hoja y ahora foxilina e hey, infiltrate en el tema en qué quedó repasarlo mentalmente ayuda y mucho Vas cogiendo el fondo necesario para la construcción porque son eso edificaciones magníficas vertiginosas y robustas fonias, la tienes las machacas como pajas espontáneas quieres la placa en el paseo de la fama ponte colonia cuando vayas a inmortalizarla este es el fin para lo que se batallaba y si va como esperas y lo clavas descansas orgulloso de la hazaña Lejos del rumor, ahora solo yo yo En la casa del terror, terapia de sol, dolor Con prófagos comiendo mierda ajena, Sonrisas, Palmadas en la espalda, puñaladas, palizas. Muchos cerdos sueltos para no llevar cautela En estas junglas sin escrúpulos, el cúmulo, la ajena Las hiena. hienas, lunas llenas Lobos esteparios aullan, interrumpen tu cena No saques el bebé, de ese bebé Y ahógate en este mar de mierda quema. En este fuego intenso te quema, en este ritmo ves desde psicóticos prismas Ven a mi páramo Paranois, parano, para no, para no dormir Mis historias son Acaros contra Ícaros, Delirios de grandeza que evaporo De un soplido, le grito yo yo, yo, yo, buscándome la life, ¿a? Tú, tú, tú, viéndolas venir Entre falacias, riéndole la gracia Al que te pisa, pisa Quizá mañana se te borre esa sonrisa Guardo una carta de por vida ¿Dónde? Me asomaré mañana Que el grueso lo diga, ¿a quién pertenece En esta cercanía de rimas? donde Me llevará el mañana que mi gente Lo diga, al estrellato Estrellátelo y no coma, Que yo sigo a paso firme creando estas comas Si mi vitalidad aguanta La boda, no jodas, después de esta gran comilona me satisface el ambiente que también mamaste Me llama mi madre preguntando cómo va la cosa No entiende mucho pero le confieso floja De puertas para adentro se lo come toda la misma boca Hay que verlo de cerca, estar atento, viaje intenso Al presente trajo un pincho típico Que a veces no me explico solo con el castigo La voluntad de venir, patear este piso Que suele ser muy liso para lo físico Acostumbrado a mirar tu brillo, cariño Me siento raro en este círculo Otros demuestran ser más sensibles. El calor nos desinhibe, no quise esquivarle, vine a cultivar las rosas que se escapan de lo normal. Ya deja atrás la caducidad, la amistad no llega solo por casualidad. Caña, que estáis aplatanados en los chozos, que los canarios vinieron, hay control. Que lo moderno es un estado mental, no lo sintes. que hay más, date una ducha.